...de audiencia por el asesinato de Fernando Baezosa en Dolores. ¿Cuáles son las novedades, Luis? Primero, dentro de los 13 testimonios, bueno, el del doctor Diego Duarte. Fue conmovedor al punto, Karina, que se quebró hablando con la prensa fuera, ...porque él fue uno de los primeros que llegó. Primero, se corrigió la fecha, de la de hora de muerte, que se pensaba que era las 6 de la mañana, 7 minutos... ...y en realidad cuando llega el servicio médico, Fernando Baezosa ya estaba muerto y eran las 5... ...de la madrugada, siete minutos. Este hombre además... Una aporta... hora antes, caso. Una hora antes. Claro. Este hombre aporta fotos que saca apenas llega justamente, Fernando, a la primera etapa de la autopsia. Sí. Lo hizo por una cuestión de control personal, para luego tener idea y memoria de lo primero que vio. Esa foto las aporta en esta, en esta jornada. Eh, es el momento donde los rugbyers bajan la vista al ver lo impactante de estas fotos, y donde el abogado Tomé dice que no se incorpore, vamos a debatir si estas fotos se incorporan o no. Bueno, eh, eh, acá viene a discutirse cuestiones de prueba ya desde el orden técnico, circunstancias que puede la defensa, como la acusación desde el Ministerio Público, de la, de la acusación particular, que es la de Burlando Améndola, interpretar si situaciones o pruebas que encontraban, se encontraban en poder de las partes pueden ser incorporadas ahora. Uh -huh. La realidad es que este tribunal tiene un criterio de amplitud probatoria, es decir, que en cualquier momento, cualquier circunstancia que pueda esclarecer la participación criminal de todos los, los imputados va a ser admitida como prueba, eso en uh -huh. primer lugar. Pero la, lo que decía Luis, que es la parte más importante, hoy al igual que la, eh, que la jornada anterior, se viene echando luz sobre una situación que inclusive para la, para la propia opinión pública o para los medios era penumbrosa. Ya las determinaciones técnicas y las explicaciones técnicas colocan en una situación donde estamos frente innegablemente a un homicidio. Otra de las novedades es que los ocho acusados en esta oportunidad ingresaron a la sala sin sus barbijos. es sí, verdad enfrentándose con, eh, bueno, con toda la audiencia. Claro, esto me, esto me, se... me da la impresión que ahora queda eh, vamos encaminados ya a confirmar casi que es una, un homicidio. Sí. Creo que, eh, digamos, la segun, el segundo objetivo es, ¿cuántos lo asesinaron? ¿Cuándo? ¿Cuántos? ¿Cuántos, ¿Cuántos fueron? Fue uno, ah. fue dos, grado fue de tres, de fue cuatro, fue cinco, fueron los ocho. Fueron la, diez... hay, hay un contexto de coautoría material, es decir, la identificación del delito para ellos tiene el mismo rango, tiene el mismo nivel, porque dice que de una contribución mancomunada claro. fue homicidio en manada, es un delito que le quitan la vida con el producido y la actividad concurrente de todos. Pero le, tiene la misma gravedad el que le da la patada o el golpe este, decisivo, letal, sí. letal, que el que protegió para que no lo defendiera. Ese es el debate. Bueno, ese bueno es el tenés, debate. lo que pasa es que ahí tenés grados de participación. Claro. Eso no quita el esquema punitivo, el esquema delictivo. El esquema de la calificación delictiva no, no varía. O sea, es un homicidio en manada, homicidio por el concurso de dos o más personas. Ahora, los, los otros grados de participación son aquellos que contribuyeron. Es fácil, vos agarras a los ocho, sacás a uno. Si el homicidio se produjo igual, ese uno tuvo una participación secundaria, claro. no primaria. Ahora, si lo corregís, si el homicidio no se hubiera producido, claramente la Igual, participación... Difícilmente, como en este caso, hay tanto nivel, primero, de imágenes, se sumaron las del doctor Duarte, de especificidad, por ejemplo, el relato de Andrea Rano, que es la persona que era justamente este, serera de un hotel, que específicamente saben qué horario va a sacar la basura, que es cerca de las 5 de la madrugada, claro. y ahí es donde escucha los pasos de estas personas y le llama la atención los pasos de Thompson. Tres médicos forenses coinciden en que en su vida, sin quiebre de, de, de la corteza craneana pudieron ver un destrozo tan grande Ay, neurológico en una Santo. persona. Eh, fue en ese momento que los padres de, de Fernando sí. no estaban en la claro. sala, ¿verdad? Sí. Salieron de la sala para preservarse, porque imagínense, además de todo el dolor... Eh, escuchar en detalle cómo asesinaron, cómo le rompieron la cabeza a su hijo. Me pareció muy sensato que salieran de la sala. Sí. Vamos con, enseguida vamos, eh, Casorla Vamos con esta información. Sí, Carolina Garibaldi Larrosa es médica, generalista y emergentóloga. No tenía movimientos respiratorios y no tenía pulso. Esto es al llegar al lugar. Fernando estaba tendido en la vereda del boliche Lebric. Y hace la constatación de Fernando entre las 5.07 y las 5.09 AM. El desfibrilador informó: paciente en asístola, significa sin latidos. Continúa el masaje cardíaco. ...práctica que continuaron sin ningún resultado. Ahora, ¿se le practicaron a estos chicos un análisis, un dopaje para saber qué...? Porque para cometer el crimen que cometieron debían Mirá, estar con... No sé qué cosa encima. Eh, bueno, primero desde el momento del homicidio, ahora tenemos la data exacta de muerte. Hasta la detención pasaron muchas horas. O sea... Con lo cual, eh, se podía diluir cualquier tipo de resultado en un dosaje alcohólico. sí. Eh, a, recordemos a la opinión pública inclusive a todos los que estamos acá presentes que ellos se negaron a cualquier tipo de pericia psicológica y psiquiátrica sí, que es una forma de o sea, perfectamente dentro de una estrategia eh, de carácter defensivo puede sí. eh, una persona no someterse ahora te pregunto Casorla, en ese caso ¿cómo actuaría? ¿como un atenuante o como un agravante? ponerle que se hubiesen tomado ácido, no sé, un ácido lisérgico, no tengo ni idea una, qué, una, una, pero digo, algo que los sí. quite de sus cabales. Sí, si la, la, eso está perfecta la pregunta, se llama autopuesta en peligro. Si vos te colocás volitivamente, voluntariamente en una situación de inimputabilidad, es decir, de no comprender la criminalidad del acto que vas a sí, desarrollar, sí. y hay alguna determinación que esa colocación en ese cuadro de imputabilidad la hace para provocar el delito... No tiene ninguna atenuación. Igualmente, igualmente esas pruebas no se sacaron en el momento indicado, por lo tanto, eso no juega. Pero en este caso no jugaría a favor ni en contra, ni siquiera provocaría no una nada. atenuación de la conducta. Más que nada, porque vos tenés la indeterminación, que era lo que planteaba Luis hace un instante, de la cantidad de golpes. No podemos hoy, las pericias forenses determinar? no pueden determinar la cantidad de golpes. Porque el tronco cerebral, dicen los expertos, era el que tenía más cantidad de daños, pero multiproducidos. Ahora, sin tener esta información que todos estamos teniendo a partir del juicio que se está llevando a cabo, el, el detalle minucioso de cómo lo, lo mataron y lo golpearon hasta liquidarlo, sin tener esa información, igual hay una condena social. Eh. Toda la gente habla del caso de Baez Sosa y todos sentimos lo mismo, un espanto, un horror... Una solidaridad tremenda con los padres, digamos, ya está. Pero en algunos casos de famosos genera otras cuestiones. ¿eh? Vamos a buscar a Cintia Fernández y se expresó con respecto a lo que a ella le genera este crimen. La vemos. Escuchar al papá de Thompson, Marcial Thompson, con nombre y apellido, la cara más visible en este juicio. Decir que yo no sé qué más van a declarar porque declararon poco los testigos. A mí no me parece poco que hayan declarado que su propio hijo lo remató como si fuera una pelota de rugby a un pibe que tenía toda una vida por delante. A mí eso no me parece poco, me parece suficiente para que se pudran en la cárcel. Y lamento muchísimo que en Argentina no haya pena de muerte. Y me chico que me maten por esto. Ojo por ojo. Y yo te digo, si a mí me pasa lo que la mamá de Fernando y estos pibes están prófugos, yo te juro por Dios que voy a buscar uno por uno... Y yo misma los mato, yo misma, yo misma hago justicia por mano propia, no me importa que esto suene mal, no me importa los torturos que sufran, pero como no existe la pena de muerte, como mi vida ya se cagó, tú que tienen un hijo único, no tienen ni siquiera que estar fuertes por otro hijo, como mi vida ya se cagó, no me importaría pudrirme a mí en la cárcel y haber vengado a mi hijo. Pero como no existe la pena de muerte acá, y es una barbaridad lo que digo, porque además las leyes y la justicia es un asco, imagínate que sería una inconsciencia, pero bueno, tengo esa ambigüedad de querer que exista, les deseo cadena perpetua a todos, y cadena perpetua en un penal de violadores. Que los violen, que la pasen mal, que tengan ganas de matarse y de para ser colgado en una celda. Eso es lo único que les deseo y es lo único que se merecen. ¿Qué opinas de esto? Por ejemplo, Belu Lucius dijo que ella no creía que, los hubieran querido, que lo hubieran querido matar a Fernando. Sí, el maridito es Radbier. Tuvo las mismas declaraciones desafortunadas hace años. ¿No quisieron matarlo, Belu Lucius? ¿No quisieron frenar a los amigos? Un, poqui, un poquito de empatía y cerrar la boca en un momento tan doloroso para... Todo un país, porque creo que Fernando es el hijo de todos nosotros. Bueno, fuertes declaraciones de Cintia Fernández acá también. Ya, ya se salían de la vaina por opinar. Eh, doctor Casorla. Sí, me parece una irresponsabilidad. Me parece que es una comunicadora, me parece una irresponsabilidad desconocer que la Constitución Nacional Argentina también representa un orden supra constitucional, un, un orden internacional, estoy hablando del pacto San José de Costa Rica, no es que nosotros no querramos imponer la pena de muerte, no se podría hacer sin una reforma de la constitución nacional. Me parece que hablar un asco de la justicia, más en una situación donde la expectativa social descansa justamente por el, por el único, eh, eh, digamos, eh, situación de expectativa donde se persigue la paz social bien Lu, eh... Sí, brevemente Luis. yo creo que entiendo la indignación de Cintia claramente, lo que me parece es que el Poder Judicial no tiene ese objetivo, no es la de la compensación, nunca ninguna condena va a terminar de compensar la muerte del hijo de una familia, no. solamente creo que sí hay que cambiar la base cultural de nuestro país, que hace que hijos, principalmente varones, tomen como entretenimiento, como forma de dirimir sus inconvenientes, la violencia, no fue un solo hecho de violencia, en cada esquina de cada barriada de Buenos Aires, un viernes un sábado de la noche, los pibes se cagan a trompadas, con muertos o sin muertos, uh -huh. y eso es lo que tiene que cambiar. ¿Sí? Quiero decir que lo que opina Cintia Fernández es lo que opina mucha gente, sí. muchísima gente y también... No olvidemos que este fin de semana en Jesús María a un chico le cortaron el cuello con una botella. O sea, Fernández Báez Sosa. Fernando Baez Sosa sí. hay muchos Lucas, pero, y todo el tiempo. Perdón, pero lo que. Lo, acá el detalle es lo que marca el doctor, es que Cintia está delante de una cámara. Claro, nosotros no. Entonces vos no podés tener ese tipo de pero, de, de violencia ese nivel de, de, de violencia genu... y, y ese mensaje es muy, muy Hablemos de genu... si hablamos de, de ser genuino y de ser eh, uno mismo ¿Cómo ser genuino pero ser una persona claro. correcta y, y tener, no, una más... idea ver. aparte este chico, por suerte esta familia está teniendo un juicio o sea, se los están condenando socialmente, entonces sí. dejemos que la ley aunque muchas veces sintamos que no es justa Haga su trabajo, digo, porque el juicio lo están teniendo Pero a futuro, sus coincido con vos, tenemos que evitar que haya un pibe, te pongo el otro ejemplo, en espejo, sin muertos, el hijo de Valeria Más y Alejandro Guerrero. Podría Gabriel. haber sido un ¿Por Fernando. qué un pibe va a pasar por el lado y sin conocerlo, y sin haber ningún conflicto mediante le encaja una trompada y le parte el tabique? ¿Por qué? Bueno, es producto de los un... hijos sanos de una cultura machista. Pero el problema es el mismo, la condición de clase. Al revés. Acá era al, al revés. Es por acá alto, por gordo, por petizo, bien, por pero... pobre, por negro, por, por lo que quieras. Eso eh, tiene que cambiar. Es, es el, el problema tema es que, no podemos, que tenemos, generar ¿no? Más, no podemos generar más violencia donde ya hubo violencia. Entonces, decir los mataría, los buscaría, los mataría, creo que bueno, ese es el mensaje igualmente, que tenemos que dar. Igualmente, lo que decía Lucas Bertero, que lo que piensa y siente Cintia Fernández es lo que piensa y siente Cintia Fernández, claro. pero también ella es el reflejo de una parte de la sociedad que lamentablemente claro. piensa de la misma manera. Eh, estamos realmente enfermos todos, sin excepción de algo muy horroroso que se llama violencia. Eh, también hay una gran responsabilidad de parte de todos y de los medios de comunicación muy profunda. Eh, estamos enfermos de odio. El negocio del odio es un negocio que también se encarga mucha gente de abonar. El miedo es otro negocio. El miedo es otro negocio. Mm. ¿Y qué pasa? El odio y el miedo son los principales alimentos de la violencia. Pero acá somos todos, todos tenemos una partecita de responsabilidad. Vivimos en una sociedad de odiadores, de gente aterrorizada y de también gente Violenta. que lo que pide es violencia, más violencia, que los maten. A ver, estos muchachos, si Dios y la justicia quieren, van a cumplir una condena. No sé quiénes van a ir a cadena perpetua quienes no cumplirán una pena menor. Pero que van a cumplir una condena, yo no tengo ni la menor duda. La y tenemos que confiar en esa justicia. Pero a partir de esto también hacernos responsables de nuestra propia violencia, porque todos la sentimos y la tenemos en algún momento. Y si estos chicos van a un penal común, no se preocupen, que ahí les van a dar una bienvenida muy calurosa y los van a atender, si la justicia es, es, es así, justa, y los van a atender diariamente. Yo creo que, bueno, eso Cari, es lo que les hoy, corresponde. Ver la, cara, eh, la pero... cara de ellos eh, eh, descubierta tiene que ver también con eh, los, los policías que los cortejan durante todas las sesiones en ese corralito. Al principio estaban con barbijo. porque bueno, hubo un rebrote de COVID todo? El calor hizo que eh, se decidiera que los policías se lo saquen. Sí. Ellos se lo sacaron. Y me tomé el trabajo de mirar los ojos sí. de cada uno y ya está. Bueno, igual, muertos Lucas, no, es una estrategia también que convinieron abogados... Para permitir Ahí. el ingreso de cámaras para que se los vea. Con cierta humanidad. Ahora, un cambio que sí le quería sumar al doctor Casorla se ve en tres de ellos. Es un cambio ostensible del cuerpo. del cuerpo. Ah, digo, claro. Máximo Thompson claramente estaba sobreentrenado y habría que haber visto en ese momento si tenía estano o algún tipo de producto Esteroides, que lo sacara de claro. sí, sí. Porque muchas veces se toma como una forma de aditivo para mejorar el cuerpo y es una droga ilegal. O sea, no, absolutamente, y no Y, y Genera una transformación, sí, sí. Una alteración del sistema nervioso central, sí. inclusive lo dijo Chiqui Muñoz, claro que fue el, el, el, justamente el de seguridad que lo sacó. Sí. Pero te quiero decir algo, mirá, eh, hay una frase que dice si no te convence no lo hagas, si no es verdad no lo digas. Y lo que a mí personalmente me molestó de lo de Cintia Fernández, que inclusive en situación extrema ella no haría esto. Ella no lo haría. Eso es lo que quizá me irrita personalmente. Engendrar un volumen de molestia un volumen de irritabilidad y transferir una situación de violencia, porque no hizo a, ni más ni menos que inducir a la violencia por mano propia o la justicia por mano propia, sí. cuando ella sabemos que en una situación no lo va a hacer. No, lo que yo quería decir es... Eh que vos decías que no había agravante o atenuante, si sí. tomaban, habían tomado algo. Sí. Ellos tenían un Twitter, Lucas Pertosi puso, tres noches seguidas a las piñas, si no hay piñas no pudo haber sido alta noche. Y se ríe. Quedémonos con eso. Sí, sí, no hay sí. nada que atenúe o agrave esta no, situación. Lamentable. El dolor de esos padres. Muy bien. Y el juicio recién empieza. Veremos cómo sigue día por día.